Saludos, soy Real Banger, en esta hora les traigo un nuevo video de, de cómo hacer para dictar al computador y que copie todo lo que ustedes le, le estén dictando, esa es la idea. Entonces, yo en la descripción del video les voy a dejar un, un, un link, un enlace para que eh, los lleve hasta el, el programa que vamos a usar ahora y ustedes comenzarán a editarle y él comenzará a copiar todo lo que ustedes le editan les voy a hacer la muestra con este video el enlace lo dejé en este video, ustedes le dan clic en el video todo lo luego eh, que le clic en el video dan clic en mostrar más aunque les saldrá el link acá arriba, no tendrá idea de darle clic en mostrar más pero como lo puse acá abajo, entonces me tocó darle click en mostrar más luego dan clic en el enlace y una vez que estén aquí, no se preocupen por este texto que les sale aquí. Esto no, no es nada. Ustedes ponen un punto y eso se quita. O simplemente comienzan a dictar. Y se quita. Eh, cuando estén aquí, les va a salir una opción de bloquear o permitir micrófono. Ustedes le van a dar clic en permitir para que les dé la opción de usar el micrófono del computador. En mi caso, el, el computador que estoy usando tiene eh, el micrófono... Eh, tiene reconocimiento adaptado, el micrófono adaptado, entonces no necesito... Bueno, igual, no, no importa eso, no es necesario explicárselo. Entonces, una vez que estén aquí, que el link los traiga a, esto, a, este, a esta página, dan clic aquí, si, eh, eso es dependiendo del idioma en el que quieran ustedes. En mi caso es español, lo voy a dejar así. Español, España. Entonces, doy clic en el micrófono, yo todo lo que diga... Eh, el computador comenzará a copiarlo aunque no estoy hablando tan claro igual el computador está copiando todo lo que digo entonces vamos a hacer un ensayo con un dictado en materia de derecho punto nueva línea el derecho es la ciencia que se encargue de estudiar el comportamiento del hombre en sociedad. Punto. Nueva línea. Nueva línea. También podemos decir que el derecho... ...es la ciencia que se encargan... ...o mejor dicho... ...el derecho son reglas... ...que se encargan de... Eh, ...regular... ...la actividad del hombre en sociedad... ...punto... ...ay ahí me equivoqué... ...entonces... Eh, ...tienen que tratar de pronunciar... Eh, correctamente para que el programa, el software, eh, les entienda bien. Eh, otra cosa, eh, también depende del internet. En el caso mío, el internet es un poco lento y así comete errores. Pero no obstante, eh, ha cometido un solo, un solo error hasta ahora, aunque trato de, de he tratado de no ser muy claro para que vean que el programa igual funciona. Bueno, eso ha sido todo. Espero que lo disfruten. No olviden de suscribirse y comentar. Chao.